En TV Cartago Digital, de las transmisiones del fútbol que es salud. En TV Cartago Digital, apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva. que viene con el Guardamenta cuña con el 22, Sainz con el 5, 27, Alfaro 3, Ventosa 10, Celaya 11, este es un salvadoreño haciendo su debut aquí en el fútbol de paraputados en nuestro país y también está porras con el número 9. Mientras tanto el equipo local, el cuadro de Guerreros, viene con Pizarro, Mena con el 4, Hernández 18, Sandoval 23, Calderón 10. Espinosa 7 y Alemán con el número 9. Estas son las formaciones. Deja para posibles cambios el técnico Don Edwin Saramiki Salazar, el técnico del equipo de Guerreros, a González con el 11, Zamora 22, Campo 17, Chávez con el 2, y el técnico Alfaro del equipo de Fortaleza deja Solano con el 1, Barbosa 14 y Agüero con el número 8. Solo 13 eh, suplentes. Va a tener el equipo del de cuadro de Fortaleza que ¿Okay? el domingo de la semana pasada 3x0 Mante Liga Deportiva Lamorense en la Rechiza de 3 por 0 frente de a la Puerta. Sí, en, en, en el Clásico Nacional de Fútbol para apuntados, llegaron en casa 3 por 0, Mante Liga Deportiva de Lamorense. Y de Punta Arenas ganó la supuesta del torneo de fútbol por cero, San Francisco y Pablo Gulf. Ah, qué bueno, qué bueno, que ustedes? Vamos, vamos, vamos, Para aclarar un poquito, me parece que este muchacho... De hecho, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, sí, sí, Ah, correcto, sí, sí, sí. Sí, ahora estábamos viendo, vamos, vamos, Sí, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, muy bien. Aquí está el dedicado del partido. Muy bien ah. Ya el hombre. Que ya se había tirado. Ya se... Sí, sí, prácticamente ¿Por qué? La Porque eh, tuvo una, una selección. Tío. También, ¿Ah, también estuvo uh, una selección cual? nacional, tuvo un paso ahí por la selección de fútbol de apuntados y te, que tiene que tomar una decisión de retirarse del fútbol nah. por una decisión que políticamente de no. <drinas> bueno, también. Así que aquí estamos, amigos eh, telespectadores de TV Cartago mire, Deportiva. ¡Mire, estamos saliendo por el YouTube aquí, ahorita nos confirma todo mi amigo José Fabio Campos Navarro, gerente general, apoderado general y que linda, se ve la señal. Geraldo José, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Barro. Gracias a que están siguiendo acá Qué bonito que se ve. Ah. Sí, bastante bonito. Ah, está bonito. Sí, sí. Bueno, así que... Estamos ya preparados para LLEVARLE este compromiso. Aquí viene la felicitación de parte de los jugadores del equipo de... del cuadro de San José, el equipo de, de Fortaleza. Así que eh, aquí estamos bien preparados. ¿De ¿Eh? qué te me ENSEÑA? Una raya. No tiene cuatro rayas. No. No sé si okay, muy bien. Ok, excelente. Aquí se va a iniciar el juego y ya estamos eh, eh, totalmente preparados para este partido bueno, en cualquier momento va a pitar el señor el árbitro es el señor Eric Sánchez Torres y es el árbitro principal de juego pita el árbitro y se inicia el juego se inicia el partido aquí en la cancha de el barrio Asís Cancha el barrio Asís. Partido de paraputados. Partido de paraputados. Ahí cayó el primer gol. Cayó el gol del equipo del cuadro de Fortaleza de San José. El número 9 acaba de marcar el primer gol. El primer gol del partido, sí, señores. Empezando solamente el juego. EMPEZANDO SOLAMENTE EL JUEGO, ASÍ QUE YA EL PARTIDO SE PONE 1 POR 0, 1 POR 0 ESTÁ EL marcador. AMIGOS DE LOS ESTÁ GANANDO EL EQUIPO EXITANTE GOL, eh, DEL NÚMERO 9 PORRAS, ES EL HOMBRE QUE HIZO LA ANOTACIÓN POR CUARTO DEL EQUIPO DE Fortaleza QUE GANA 1 POR 0, Viene SALIENDO AQUÍ SOBRE EL SECTOR MENA, MENA METIENDO BALÓN DE PROFUNDIDAD, RECARTA instante no pudo llegar el anotador del gol por dos. Aquí la pelota está votando el equipo del cuadro eh, del cuadro de juntos de guerreros. Libre que favorece el equipo de. ¡Hey, hey! Están cobrando el cuadro. Balón arriba, la pasó frente al portero de Pizarro y se perdió sobre la última línea al saque de puerta. a cobrar el propio el guardameta del equipo local del cuadro de guerreros. Nos referimos a Pizarro cobrando a Pizarro. Balón atrás que viene desviando en el camino, me pareció que hubo falta, sí señor, hay falta de Sainz, viene con el tiro libre que a la representación del cuadro local, uno por cero está ganando el equipo de Fortaleza, al cuadro de Guerrero cuando viene saliendo el equipo local con Espinosa le vuelven a cometer falta, nuevo tiro libre. ¡Que Wilmer, que Wilmer esté delante de él! Un nuevo tiro libre que favorece el equipo local que busca el gol del empate. Ahí está colocando la pelota Espinosa para cobrar el tiro libre. Está preparando Espinosa el tiro libre, ya lo cobra, juega en corto. Santo Sandoval juega con Espinosa, al piso, nueva falta. Nuevo tiro libre para el equipo de Guerreros. Viene a cobrarse el nuevo tiro libre para el equipo de Guerreros. Este es aquí va a colocarse la pelota para el tiro libre viene a cobrarse el tiro libre para el equipo local ahí se cobra el tiro libre la pelota, se estrella en vuelve al terreno el balón se pierde fuera la tuvo el equipo local para buscar el punto de empate va a continuar luego con saque de banda que favorece el equipo visitante, prepara al número 7, el mena está cobrando toca pelotazo tan solares como un vento de aquí de El balón se pierde, viene el saque por parte de Mena, mena cobrando, rechaza atrás la defensa, el balón se vuelve, a ver fuera del terreno del juego, 1 por 0 está ganando el equipo de Fortaleza, al cuadro Teg, Ya están cobrando menos, balón. manos! El balón se pierde fuera del terreno de juego. 11 minutos de la primera parte. Seguimos con el equipo local buscando a Calderón. Alcanzó Calderón, va con ella. Estamos marcando por vente. la Calderón. Calderón entregando balón ahora para Espinosa. Espinosa la lleva, sigue con ella. Se tira al piso. para hay falta nuevamente, tiro libre para el equipo de Guerreros. Viene a cobrarse el tiro libre. 1 por 0 el marcador, gol de Porras, iniciándose el partido. Aquí viene a cobrarse el tiro libre. Que favorece al equipo de Guerreros. Está frente a la pelota el número 7, Espinosa. Llega también el 10, el Calderón, y está también con el número 23, Sandoval. Quieren cobrarse el tiro libre. A la orden el árbitro, y cambia la, la muleta al jugador número 7 del equipo local, Nos referimos a Espinosa. Aquí viene el cobro de tiro libre, ya lo cobraron. Balón arriba, al desvío atrás de cabeza del número 5 Sainz. La pelota se va al tiro de esquina. Hay cuatro G, no hay... ¿Tiene ¿Tiene no. Viene el cobro de saque de esquina. Busca el gol del empate, prepara Alemán. Ya cobra Alemán, un balón cambiado. y llegaba buscando la pelota el jugador Espinosa. El balón se pierde saque de pata para el equipo de Guerreros. Cobrándose rápidamente, viene Alemán. Aquí tocando la pelota el número 9, Alemán. Otra obstrucción, viene nuevo cobro de tiro libre para el equipo de Guerreros. Busca el gol del empate. Aquí se el balón el de tiro libre. Aquí cobró Espinosa, la pelota la soltaba el guardameta. Y para fortuna el balón se va al tiro de esquina. A los 13, a los 13 minutos. Bueno, muy bien, excelente. Recuerden que tenemos 10 minutos de descanso. Muy bien. Aquí se cobra el tiro de esquina. Viene otra vez el cuadro de los paraputados de Cartago perdieron la pelota sale jugando el equipo visitante cuidado viene atrás en la marca llegó recortando el número el número 18 que no LO así ah, eh, Hernández es el número 18 del equipo de guerreros viene Cobro de Saque banda para el conjunto visitante ha ganado el equipo de Fortaleza un gol por cero Cuidado, aquí toque demente, rechaza Hernández. Hernández dominando, toca bien, lo hizo Radela la hierba. Juega ahora para Espinosa. Espinosa arranca, ve la incorporación ahora de Alemán. Él quiere jugar solito, sigue con la pelota, tiene buena habilidad. Ahora toca el balón, lo sigue dominando. Quería tocar al centro, vuelve el desvío atrás del de conjunto de Real Fortaleza y la pelota se, se perdió fuera del terreno de juego. Vamos a ver qué indica a don Eric Sánchez Y es que los saques de banda Tiene que hacerlos así Como, como en fútbol sala Con el pie Lógicamente Aquí viene el cobro de saque lateral Por parte del equipo visitante Ya lo cobraron Balón que se cruza Llega marcando atrás la defensa Recupera el conjunto visitante Cuidado con el, el salvadoreño Celaya Celaya domina Viene el toque de Celaya Bien atrás el recorte defensivo el... Oh, qué toque que toque, que hizo Méndez! ¿ah? ¡Qué bárbaro. ¿ah? Y la pelota se le fue el la meta, saca buscando para Alemán. Vale, van, vale, van. Aquí viene atrás el recorte defensivo. Cuidado, mi amigo José Manuel. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Quiere con un sacrebanda para el equipo de Cartago. otro de banda, prepara a Sandoval. Qué buena melena es Sandoval, ¿verdad? ¿eh? ¿Ah? ¿No, lo ve? no es envidia, eso sí se lo puedo garantizar. Aquí viene Alemán Récord para la defensa por intermedio del número 13. El paro vuelve a recuperar otra vez el equipo de los paraputados de Cartago. Tocó Hernández. El balón se cruza, lo metió Hernández. Cuidado, sale Celaya. Va Celaya, va Celaya. Sigue Celaya, Celaya, Celaya para el equipo del cuadro. Del cuadro. Uy, entrada fuerte, falta Qué entrada más fuerte Y va a haber amarilla para el jugador Hernández El equipo de Guerreros La falta se la cometió al número 10 Al subcapitán Mendoza y VA A VENIR LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO. AHÍ SE LA MUESTRA A DON ERIC SÁNCHEZ. A LOS 16 MINUTOS DE, a los 16. Minutos de LA PRIMERA PARTE LE MOSTRARON LA TARJETA AMARILLA AL JUGADOR DEL EQUIPO DE Guerrero. VIENE COBRO DE tiro LIBRE. AQUÍ VIENE A COLOCARSE EL BALÓN PARA EL COBRO SAQUE DE PUERTA. Viene a cobrar el guardameta, Pizarro ya lo hizo, busca con Alemán, Alemán quiere tocar el balón, viene Alemán, quita uno, quita dos, la pierde aquí con, eh, con años viene marcando aquí, Mena la domina cerca de la raya lateral, cuidado a la estrella aquí, sobre. tuvo que llegar a recortar Hernández a Hernán de la estrella sobre el jugador del cuadro, visitante Mendoza, y el saque lateral pertenece al conjunto de Guerrero. Este es el fútbol de Paramputados. Usted lo vive a través de TV Cartago Deportiva en el YouTube O en el YouTube. Como dicen los que saben de esto. Aquí viene Picado. Dale jugando aquí la domina espinosa cerca de la Raya lateral. ¿Qué pasó? Ah, balón se perdió fuera. Saque de banda. ¿Qué jugó el equipo visitante? Seguimos. 1 por 0. Gol de Porras. Iniciándose el partido prácticamente. Ay, cuidado, aquí viene, cuidado, lo está dominando. En que tiene el gordo con Arduco. Fuerte el arranque. Llegó tarde MENDOZA, El balón se pierde sobre la última línea. Saque de puerta. Y este es el primer partido que está realizando el equipo de Guerreros en el campeonato. 3 a 1 frente a la Liga Deportiva de la Valencia. aquí está el, el disparo de Mendes y el, de termina. y el balón se va al tiro de esquina. Tiro de esquina para el equipo visitante, cuando prácticamente casi llegamos al minuto 15 ya de la primera parte, son 25 minutos de tiempo y 10 minutos de descanso. Que necesita, no hay ningún problema. Se cobra el tiro de esquina, la pelota suelta. Salió el el toque. El balón como pasó frente al arco. y se pierde fuera el saque lateral. El saque lateral que favorece a la representación del equipo de guerreros. aquí viene saliendo el equipo local. Otro desvío. O sea, sí. 18, ¿ah? 18. 18, bueno, muy bien, gracias señor por llevar el tiempo. 18 minutos de la primera parte. <tomina> Saludo cordial para Don ah. Gevin Y la señorita Corrales, ¿ah? Miren con la. Ah, la tomita, mi querido José Mario. Ah, la señorita Corrales, miren, con la camiseta de la selección nacional. Y eso que no trajo la del Sanfriza hoy. Kevin, Kevin, Kevin, ¿cómo hago para que entiendan? Para tirar el juego. ¡Este es no me... ah, ah, equipo! Bon. ¡Yo soy fortaleza. Yo... Ahí, ¿qué, eres, qué eres, pasó? Vas, Ahí cambió. Ah, bueno, viene un minuto de hidratación. Está muy caliente la temperatura aquí en Cartago. Ahí está mi capi, número 4. Y me contaba ahora el amigo Mena, que está entre los 20 jugadores llamados a la preselección nacional, a los 20 jugadores llamados a la preselección nacional, que van a tener una gira, oiga, van a por van a Alemania por tres semanas. ¿sabes? Eso sí, ¿verdad? Hay una gira, ¿verdad? Sí, si sí, no me loco. Sí, sí ya están ahí los. Cuadras, Todos los temporadas ya ha sido quería darle inicio del próximo. Sí, sí, pero te gritaba mucho en esa cancia, Ah, solo yo me escuchaba ahí no, toda si la nada misión. Más, solo ¿sí? ustedes. Sí, yo solo yo. Es, yo vivo el fútbol de una manera muy, muy increíble muy bonita este, Tanto así que me involucré con el equipo de la Serelinata y ahorita que estamos viviendo esto, que es muy mucha gente. Invitados a todos a darle like a la página de tu Cartago digital de Facebook y seguirnos en su página de YouTube. Porque Sí, es efectivamente así, vamos a Enorme esfuerzo, que es bonito, me encanta. Le decía a mi esposa esta mañana: voy a eso, ¿por qué? Porque me encanta, me encanta. Y, y lo que me decía usted ahora, mi querido amigo, extra micrófono, para que la gente también lo escuche. Ahí, las bendiciones están llegando. No todo es plata en la vida. ¿sí? La plata se necesita, eso es una gran realidad. La plata se necesita, pero no es todo en la vida el dinero. Este apoyo que le damos a los parambutados, nadie se lo está dando en el país. Bueno, y ahí, y aquí vamos poco a poco. Vea usted las noticias que leí ayer el viernes en la noche. La presentación de algo nuevo. vamos ¿Sí? perdón. Buena la presentación que hizo usted de, de, de este partido Yo me quedé asustado Yo me quedé asustado Por lo, el intro que no está es, No, en... lo, lo, sí, sí lo, lo, La introducción Sí, que entonces Esa es la introducción Bien, entonces la cortamos La claro. renderizamos La agregamos con la nueva claro. Y ese fue el ese fue el Así es Y esa va a seguir Haciendo El engranaje al inicio en... Perdón ¿Sabe? A Zamora y Espinosa. Correcto, Ignacio. Bueno, aquí se vuelve el encuentro. Viene buscando la quinta número 10, Mendoza. La pierde, recuperando la pelota del equipo el local. Viene el vecino ingresado. Zamora con el 22. La pierde. Se va el salvadoreño. Viene Celaya. La sigue dominando. El salvadoreño va con ella. Dos hombres a la marca. Corta atrás la defensa. Y el balón se va al tiro de esquina bien este es el número 11 ¿eh? el equipo de, de, de, del real fortaleza ¿eh? muy, bueno. muy bueno este salvadoreño bueno este ya se está haciendo a nivel internacional también ¿verdad? el paramputado sí, claro. y aquí está TV cartago ¿eh? tranquilidad con mucho entusiasmo. viene tiro de esquina y ahí nueva de cartago Ah, no no no no no no no no no no el gerente, director, no, no, no, no se no cuenta, no, no, no, no, no, todavía no. Dentro de 15 días sí las puede contar. Es para dejarlo, no, no, no, no lo... ahí no lo dejás picando nada más. Ah, oh, bueno que yo aquí recuperando el equipo, visitante viene saliendo, ¿sabes? ¿Sabe? dominando, tocando la pelota juega para Mender, Mender dominando la toca solo. Ahora para Mendoza, Mendoza va con ella, cuidado para el equipo de Cartago, viene el remate, ¡gol! gol. A, los 23, a los 23 minutos cayó el gol, nuevamente aparece Porras, el hombre que hizo el primer gol del partido, ahí lo tienen a Porras Rafa, que celebra. ¡es el centro suyo! Ahí, donde celebran los jugadores de Fortaleza, y cayó el segundo gol del partido. Lo volvió a hacer otra vez, por sí, señor, el número 9. Ahí, ahora sí, lo estaba siguiendo yo, pero tremendamente a este número 9. ¿eh? Así que cayó el segundo gol del equipo de Real Fortaleza, que ya gana dos goles por cero. ¡En el centro! Dos goles por cero, está ganando el equipo del Fortaleza a Guerreros. Aquí en la cancha del barrio, Asis. Habla, habla, Esteban, habla. Aquí viene saliendo Sandoval, Sandoval tocando para Mena, Mena. Eh, un servicio largo así para Zamora. Dale, No llega Zamora, cubre en el camino el número 5, Sainz. El balón no salió, toca atrás aquí para el guardameta Acuña. Acuña está dominando el balón. Y es que prácticamente la única jugada de peligro que le ha llegado al portero Acuña ha sido aquel remate que pegó en el palo. Solamente bien. Wilmer. Aquí está, las instrucciones. A ver si bajaron un poquito la final del equipo. Viene el cobro de tiro libre de Mena. Ahí está Mena balón arriba, arriba, arriba, arriba. Y se pierde sobre la última línea. Fue gol, pero que el otro marco, el grande. Dice: Saque de puerta. Qué lindo este deporte, los parampuntados. Me está gustando ya, ahora sí. Me está gustando. Aquí viene. Ajá, bien. Allá, el pequeñito ese, ah, muy bien. Ahí está calentando a, a, al, al portero suplente del de equipo de Cartago. Y moviliza la pelota, viene saliendo recorte a medias ahora por ahí. saque de manta que favorece a la representación de el cuadro de los paraputados de Cartago, viene a cobrar Hernández, ya cobró, la tocó mal y la pelota se pierde totalmente desviada, al saque de puerta, está bonito ver ese niño, está bonito ver ese niño ahí LARGO LA PELOTA, VA, VA, VA, VA, Y SE PIERDE AL SAQUE LATERAL. SAQUE DE BANDA, DICE AHÍ, eh, ALEMÁN SUBAMOS, SUBAMOS, NO NOS quedemos AHÍ. 2 A 0 ESTÁ EL JUEGO, AQUÍ ESTÁ DOMINANDO EL PORTERO ACUÑA DE EL CUADRO REPRESENTATIVO DE... Aquí la regala, vuelve Porra, la pasa, bien atrás, llegó Sandoval, vuelve a presionar al equipo de Paramputado de Real Fortaleza, Porras, hoy la pelota le pica a Sainz, toca balón ahora para Mendoza, Mendoza tocando para Sainz, Sainz la pierde, aquí llega el salvadoreño, dominando el balón, este es Celaya. El cruce hay un remate de cabeza de pornos, el balón se pierde sobre la última línea, saque de puerta cuando llevamos de tiempo ya, Don José, en esta primera parte. Ya nos va a indicar cuánto tenemos de tiempo. Porque fue solamente un minuto de hidratación debido a la fuerte temperatura y ya estamos al mediodía. Estamos al mediodía. Cuidado. La tiene Celaya, desde ahí va a tocar la Celaya arriba. 26 MINUTOS. 26 MINUTOS. QUÉ REMATE DEL SALVADOREÑO. SE VA ARRIBA DEL ARCO DEL PORTERO PIZARRO. SAQUE DE PUERTA. Y ES QUE EL EQUIPO DE Guerrero VA PARA SAN CARLOS LA PRÓXIMA SEMANA. QUÉ VIAJE MÁS LARGO. YA VOLVIÓ A VER EL RELOJ DEL ÁRBITRO. EL ÁRBITRO. YA LO VIO DON ERIC, don Eric SÁNCHEZ. ¿eh? TENÍA QUE PITAR EL JUEGO GRECIA prisa, PERO GRECIA ESTÁ PERDIENDO LOS PUNTOS está perdiendo, ya ha perdido nueve puntos contra Limón, contra Guadalupe Y mañana no se juega el partido frente a Prisa. Así que a él le tocaba pitar Bueno, y hey, ahí nos dimos el lujo de tenerlo aquí, ¿verdad? ¿eh? Encartado ¿Ah? Hay jugadores resentidos, me parece Vamos a ver de quién se trata Y aquí no vemos el número Del jugador del cuadro de Real Fortaleza ¿Cómo te a, señ... a la señorita Corrales una, una cosa muy importante? ¡Cris! ¡Vamos, Cris! Tiene que en pantalla una gran, <tose> gran <tose> seguidora y también metida de hielo en este equipo, pero en un montón. Y también en las redes sociales siempre. Claro que sí, hay que apoyarla. Sí, ahí la vi. La cosa no <tose> es del equipo. Pero ahí vi una foto. Como una celebridad. Don Ricardo Cabañas, correcto. Sí, ahí tuvimos ese, una pequeña reunión con él, nos donó un equipo para, para el, unos implementos para el equipo. Ah, qué bueno. Oh, don Ricardo, él es el representante de? de Keylor Navas, correcto. <risa> qué lujo, señor, señores. <risa> qué lujo. Estar con el representante. Nada, nada, de nada Y don Ricardo Cabañas, correcto. Bueno, aquí continuamos mi querido José Fabio Campo Navarro. Bueno aquí está saliendo. Aquí está Hernández conversando con, con Don Evin Sarapiquí Salazar. Bueno, ¿tiene algún problema Hernández? ¡Opa! Bueno, dale una tomita aquí porque vean que se descompuso. que se desconfuso, que se que se recupere pronto, es que se, y no esquina, volvemos al partido cuando aquí tenemos muy de cerca, a Hernández, aquí el árbitro dice que terminó Termina la primera parte con el marcador 9 por 0 y le están dando la asistencia que, que se desvaneció, pero también es el problema ¿eh? Desde la, de la temperatura. Vamos al corte, señores, aquí estamos en Avan. Blaz Iglesias con los parapuntados, está ganando el equipo eh, visitante, dos goles por cero, con el permiso. Ahorita regresamos. TVCD TVCD TVCartagoDigital.com Recuerde, llame al número telefónico 6149-0942 TV Cartago Digital. TV Cartago Digital. La mejor compañía con la mejor programación. ¡Ah!